Muy pero muy buenas, ¿cómo están? ¿Andan bien? Hacía tiempo que no hacíamos un video, hacía ya como un mes más o menos que estábamos en esta inercia Pero, como el canal fue construido con fines educativos, a veces puede pasar eso eh, Quiero agradecer a los más de 750 suscriptores que ya hay Este canal no es un canal que pida que la gente se suscriba eh, La gente se suscribe porque quiere mm, Nunca hemos, como siempre, pedido que nadie active la campanita ni dé like ni nada por el estilo nosotros confiamos en que la gente lo hace porque realmente eh, está de acuerdo con lo que ve y algún que otro comentario que nos han dejado para, para crecer nos han servido nos ha servido muchísimo así que estamos muy agradecidos eh, estamos cerca de los mil suscriptores o sea que dentro de poco voy a ser transparentes algunos datos sobre el canal sobre desde dónde nos miran, qué tipo de personas nos miran, qué edades, eh, qué géneros bueno, un montón de, de, de datos que me van a, me parece que son importantes y que creo que los, los, los quienes ven estos videos pueden llegar a tener en cuenta y pueden llegar a, a, a interesarse por ellos, ¿está? Vamos a empezar rápido con el tema de planilla de cálculo. Segundo año de ciclo básico de los liceos en Uruguay, enseñanza pública y privada. Yo soy uno de los profesores que no está para nada de acuerdo con este tipo de, de, de, de herramienta porque el estudiante no necesita esto. Hoy las tecnologías de la información y de la informática han evolucionado a un, a un nivel tal que es mucho más interesante enseñarle a programar y enseñar pensamiento computacional que enseñar esto. Pero estando así las cosas vamos a enseñar a utilizarlo. No solamente va esto para los estudiantes de segundo año de ciclo básico. En especial está dedicado a segundo A y segundo B del Liceo IEP del año 2022, ¿está? Pero no solamente para ellos, sino para todas las personas que necesiten trabajar en una herramienta como esta. Es una gran herramienta, eso lo vamos a decir, pero no es para ciclo básico, a mi modo de ver. ¿Está bien? Bueno, más allá de todo, soy profesor de ciclo básico. Voy a enseñarles lo que todos los profesores enseñamos en segundo año, ¿está? En ese nivel. Primero que nada, no le vamos a decir Excel no quiero esa palabra, ni con Z, ni con S, ni con E, no existe esa palabra. Porque esto no es Excel, esto, no es, esto es una planilla de cálculo, Excel es una marca, Excel es como decir Nike, como decir Philips, como decir Adidas, ¿está? Eh, no es eh, lo que importa, lo que importa es qué contiene eso dentro, ¿está bien? Cuando yo quiero tomar una Coca-Cola, eh, debería decir quiero una gaseosa, y si me gusta la Coca-Cola, entonces digo Coca-Cola, si no digo Pepsi-Cola, o digo otra, ¿está bien? Entonces... Cuando quiero una computadora, eh, capaz que es tiene procesador AMD o tiene procesador Intel, pero yo no digo quiero una Intel o quiero una AMD, digo quiero un ordenador, una computadora, un computador. Bueno, esto es una planilla de cálculo, no es Excel. Esto es una planilla de cálculo que viene presentado en dos grandes marcas, Excel y Calc. Excel es de la plataforma ofimática de Microsoft, Microsoft Office, la legendaria, la de toda la vida, y LibreOffice presenta la planilla de cálculo eh, llamada Calc. Es exactamente lo mismo. Como este es un canal que promociona el software libre y las tecnologías libres para la emancipación digital de las personas, no vamos a mostrar cómo se usa Excel, vamos a mostrar cómo se usa Calc, pero siempre guiándonos en qué? En planilla de cálculo. O sea que esto es planilla de cálculo, no es Excel. Primero que nada, tampoco le vamos a decir Calc. Lo cierto es que yo estoy usando Calc porque uso LibreOffice. Nada más. Hasta ahí vamos con, la, con el preámbulo y la introducción. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tengo en pantalla? Es una cuadrícula que me permite introducir datos, pero también me permite procesarlos y también me permite buscar datos ahí adentro, y también me permite validarlos, dar mensajes de error cuando los datos no son correctos eh, más, más allá de que la, la propia planilla maneja sus, sus propios mensajes de error, yo puedo controlar esos mensajes y puedo mm, irle marcando el camino al usuario para que éste haga lo que yo necesito. Entonces siempre tenemos dos modos, el modo programador y el modo usuario. Esto ya lo hemos visto en taller de programación de Bash, ya lo hemos visto en los videos de Bash que yo mismo puse aquí en el canal. Cuando enseño programación y enseño pensamiento computacional, siempre estoy jugando entre esos dos estados. Ahora soy programador, ¿qué pienso? Ahora soy usuario, ¿qué necesito? Y así, el programador debe guiarse por las necesidades del usuario y también por su propia experiencia. ¿Está bien? Así que ahora vamos a pensar un poco como usuarios y un poco como programadores. Primero que nada, consejos básicos. Si yo quiero decir, quiero denominar a esa celda que está ahí, porque todo esto que tú ves se llaman celdas, estos son columnas. Estos son renglones o filas, pero esto es una celda, la cual compone a las filas y a las columnas. Esta celda, cuando yo la, la, la marco, cuando yo indico esta celda, cuando yo hago clic sobre ella, se me marca la columna y el renglón correspondientes. Está el renglón 14 y la columna H. Si yo marco esta, que es la más fácil de identificar, me marca A1 o 1A, como quieras decirle. 7C o C7, como quieras decirle. Pero hay un convencionalismo. ¿Qué quiere decir un convencionalismo? Quiere decir que la gente se guía por un estándar. La gente se entiende si habla de una sola manera. No si, no si habla de muchas maneras para, recibir, para referirse a la misma cosa. Porque si le ponemos muchos nombres a lo mismo, después nos terminamos confundiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero decir la columna y después la fila. En este caso no va a ser 7C, va a ser C7. Y este va a ser G12. Y este va a ser K31 y este va a ser A2. ¿Ves cómo se marcan en azul? Cuando yo hago clic, se marcan en azul otros valores. Primero la columna, después la fila o renglón. Eso es lo primero. Segundo, eh, esto, todo esto que está aquí. Voy a, voy a escribir algo. Voy a escribir entropía binaria. Voy a escribir eso allí. está si la letra te parece pequeñita o no te gusta o querés cambiarle de color o querés ponerle fondo, todo se puede hacer. Esto es lo mismo que trabajar en procesamiento de texto o en procesadores de texto. Lo que equivale a decir Word de Microsoft Office o Writer de LibreOffice. ¿Está bien? Por eso a eso tampoco le decimos Word, le decimos procesamiento de texto. La enseñanza de ciclo básico es tan mala para las plataformas de oficina, para la ofimática, mis estudiantes saben a lo que me refiero cuando digo ofimático y no informática, que los profesores de segundo año de ciclo básico y de primero siguen diciendo abrí el Word o abrí el Excel. Está mal, profesores, está mal, está mal, chicos, está mal. No es ni Word, ni es Excel, ni es Calc, ni es Writer. Es procesador de texto o planilla de cálculo. Está bien, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá implementamos las reglas vikingas. Hachazo al medio de la mesa. En este caso, no nos perdamos de vista que estamos trabajando con la planilla de cálculo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a seleccionar la celda en donde está eh, el texto entropía binaria. Ya vemos que si me pongo al lado, aquí no dice nada. Si me pongo aquí, aquí dice lo que en la celda está contenido. Esto quiere decir que esta es la celda que contiene el texto. Yo puedo poner algo mucho más extenso, por ejemplo. Entropianalia es un canal de YouTube. Sin embargo, si yo quiero borrar esto y aprieto suprimir, no se borra nada. Si hago así y aprieto suprimir, no se borra nada. Pero si toco suprimir aquí, se borra. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el texto. El texto se desborda de la celda para afuera. Por lo tanto, si yo escribí algo que no entra en, en esta celda, tengo dos opciones. O dejarlo así, o agrandar la columna hasta que quepa eso allí adentro. ¿Pero qué pasa con esto? Se agranda todo, se agranda toda esa columna para abajo. Y capaz que no me gusta, porque si yo acá abajo voy a escribir algo que tiene mayor cantidad de texto, voy a tener que agrandarla todavía más. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo hacer otra cosa. Tomo todas las celdas en donde eso está ocupando lugar y voy a este botón que es combinar y centrar. Hago así y ahora me quedó una columna, otra columna, otra columna un renglón, otro renglón, otro renglón, etcétera, etcétera, nada más que esta celda, esta celda es triple, ¿sí? Tres celdas se convirtieron en una. A ver, fijémonos, yo voy a ir caminando, caminando, con el cursor, esto se llama cursor, ¿está? Voy a ir señalando las celdas, una celda, la, la B7, la C7, la C6, la B6, y cuando voy a esta me marca BCD5. En este caso, cuando yo tengo una celda con valores múltiples, voy a tomar el valor, el primer valor, el más bajo, en, a nivel de columnas, o el más bajo a nivel de filas. Está bien, pues yo también puedo hacer esto. Observemos. Puedo agarrar todas estas celdas y hacer esto. Lo mismo. Entonces me van a quedar, en este caso, me quedan marcadas tres columnas y una fila. En este caso, me quedan marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y una columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ir al menor de todos. Es decir, B7. Esto no es B7, 8, 9, 10, 11, 2. Esto es B7. Es el primero de los índices que aparece acá. B7. Y en este caso es lo mismo. El mismo razonamiento, pero con diferentes resultados, si queremos. No sé. B5. ¿Está bien? Aquí están agrupados un montón de renglones. Voy a mencionar al más bajo de todos, al menor de todos, que es el 7. B7. Y para esta celda hay un solo renglón, pero hay tres columnas. Voy a mencionar a la menor de las tres columnas, que es la columna B. A la más chiquita, a la más cercana, a la a. Así que B5 y B7. B5, B7. ¿Está bien? Habiendo dicho todo esto, vamos a ver algo de maquillaje en el tema de planilla de cálculo. Maquillaje. Si yo me paro sobre una letra, selecciono toda la columna. Si yo me paro sobre una fila determinada, por ejemplo, sobre el número 15, selecciono todo el renglón. Si yo quiero seleccionar parte del renglón, lo selecciono haciendo clic y arrastrando con el ratón. Si quiero seleccionar parte de una columna, hago clic y arrastro hacia abajo. Si quiero un grupo de celdas, hago así. O sea, hago clic en B10 y sin soltar el clic izquierdo, voy arrastrando, arrastrando, arrastrando, hasta que llegara hasta el lugar a donde yo necesito seleccionar. Ahora, ¿qué pasa si quiero seleccionar celdas que no son contiguas? Por ejemplo, esta y esta. No voy a poder, porque si arrastro, me agarro las cuatro. Si arrastro de arriba hacia abajo me agarra esas dos y estas dos, y yo quiero esta y esta, esta y esta. ¿Cómo hago? Selecciono una de las dos y aprieto la tecla control. Y mientras está apretada control, sigo seleccionando. Te lo voy a mostrar de otra manera. Para seleccionar esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, ¿qué hago? Aprieto control y empiezo clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic y clic. Así selecciono un montón de celdas. ¿Para qué? Por ejemplo, para pintar. Ahora le voy a dar, a todas esas le voy a dar color de fondo amarillo. Mira qué lindo. ¿No te gustó el amarillo? Está bien, está bien. Si no te gustó el amarillo lo vamos a pintar otro color. No, no te pongas nervioso o nervioso. Hay muchos que creen que esto merita un debate. No hay problema. lo de color ladrillo. Eh, quedó mejor ahora, ¿verdad? Mira qué lindo el color ladrillo. ¿No te gustó tampoco? Bueno, está. Vos ponés el color que vos quieras. No pasa nada. Bueno, muy bien. Así que ahora ya sabemos algunos conceptos básicos que nos van a permitir trabajar con todo esto. Una cosa más te voy a decir. Si querés seleccionar todas las celdas, todas, todas, todas, apretás acá. No en la A ni en el 1, sino entre la A y el 1 hay una, hay un cuadradito. Apretás ahí se selecciona todo. Y ahí podés pintar, por ejemplo, de un color muy lindo, color negro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ves lo que hice? Bueno. Voy a sacar todo eso. Así que sabes seleccionar columnas, seleccionar filas, sabes seleccionar celdas no contiguas, que no estén al lado una de otra, y sabes seleccionar todo. Una cosa más que te voy a decir antes de seguir con los demás videos es que esta planilla de cálculos es mucho más grande que lo que el ojo ve. ¿Por qué? Me voy a poner acá y voy a apretar flechita abajo en el teclado. Observa esto. Mira cómo crece el número de filas hacia abajo. Yo podría estar... Mucho rato con este botoncito apretado a, a, hasta llegar a la última fila. Lo que voy a hacer para llegar hasta la última es apretar control flecha abajo y me va a llevar hasta la última. Control flecha abajo me lleva hasta la celda. Bueno, hasta la fila. 1.048.576. O sea que tienes un millón de celdas para abajo. Vamos a ver cuántas hay para la derecha. Voy a, ahora no hay más. Si yo aprieto eh, flecha abajo, no va más de ahí. ¿tá? Se queda ahí. Mira, ¿ves? Para arriba va, pero para abajo no va más. Voy a apretar la flecha derecha. Es A B C D F G H W W la W A W B W C W D W E W F. Ves que empieza, empieza. Después que termina una letra, por ejemplo la A, empieza con la B. Después la C D D. Todo así. Después empieza A A A B A C A D. Después B A B B C B D. Después C A C C B C C. Todo así, hasta que llega, por ejemplo FZ, Z G A G B G C etcétera. Vamos a ver hasta dónde llega. Control, flecha derecha para ver la última. Mira esto. AMJ. ¿Sabes cuánto rato tenés que estar con la flecha derecha apretada para llegar hasta acá? Te invito a que lo hagas y lo compartas en los comentarios si querés. Apreta ahí, prepárate una buena cocoa, un café, lo que sea que te tomes, o un whisky, no importa, lo que quieras, un pedacito de vino, está todo bien, o un plato de sopa, o lo que quieras, y mantener ahí apretado mientras tomas. Tuki, tuki, tuki. No te duermas, ¿eh? No te duermas mientras lo haces, porque realmente es eso lo que va a pasar seguramente. ¿Cómo vuelvo al principio? Si apreté control derecha para ir hasta la derecha del todo, apretó control izquierda para ir a la izquierda del todo. Y si apreté control abajo para ir abajo del todo, apretó control arriba para ir arriba del todo. Y ahí estoy de vuelta. Entropía binaria es un canal de YouTube, el mejor. de number one. Esto va a crecer y va a tener 17 millones de suscriptores dentro de 198 años. Más, más o menos. Sí, claro, yo es lo que estoy calculando. A mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces. Bueno, está. Bien, vamos arriba. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? Mirá, observa. Voy a seleccionar todas las celdas y voy a agrandar el tamaño. De 10 lo voy a llevar a 32. Mira. Mira qué interesante. ¿Sí? El tamaño de la letra. Estoy agrandando acá. Voy a cambiar el tipo de letra, porque no me gusta esa. Como el 64 Pro, que fue mi computadora de cuando era, cuando era chico. ¿tá? Lo mejor que hay en ordenadores es eso. No es ni AMD, ni Intel, ni, ni nada, ni, ni, ni Windows XP. Lo entendieron, ¿verdad? ¿tá? Los que me siguen lo entendieron. Bien. ¿Alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa, para que se vea la verdad voy a achicar un poco más porque veo que se me pasó de, de, de la raya se me pasó el tamaño eh, 28 no, un poquito menos, 26 un poquito menos, 22 está ahí ahí me gustó ¿Está? le voy a poner otro color color, bueno a ver voy a ponerle, no sé, un verdecito así, ¿sí? ahí está entonces cambié. Fui acá y cambié el tamaño. Luego aquí cambié la letra, el tipo de letra. Luego cambié el color. Ahora le voy a poner un color de fondo. A ver cómo queda color negro. Queda lindo el color negro. Miren qué lindo que está. Qué, qué, qué premium, qué pro. Está bueno, está bueno. está. Bueno, ahora voy a sacar todo eso. Ya que sabes cómo hacer maquillaje en la planilla de cálculo. Igual no me gustó esa letra porque la I... Mmm, esa letra no tiene I con tilde. Por lo tanto, toma cualquier otra I con tilde de por ahí y la pone en su lugar. No me gustó nada. Así que la C64 no es nada, nada ningún pro. Ya no me gustó. A ver, la mono, Tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esta sí. Esta me gustó. Esta se llama comor 64 Rounded. Espero no tener problema de derecho de autor porque esto lo bajé de por ahí. Este Ya le mandamos un saludo al creador de estas letras, que no sé ni quién es, pero vaya un saludo para él. Algún problema, que me escriba acá. Que, que, que lo solucionamos ¿tá? el tema que quede claro ¿eh? bueno, voy a andar un poquito más 24, ahí, ahí, ¿está? bueno, ¿viste cómo se hace para maquillar? este video termina acá en el próximo te voy a empezar a enseñar a hacer operaciones básicas en el otro, operaciones más complejas después vamos a ver condicionales, fórmulas, funciones y cosas hiper mega complejas, ¿está? empezamos con esto, suavecito, pero después se va a poner bastante, bastante brava se va a picar, ¿está? Así que bueno, te veo en los otros vídeos. Vamos arriba.